¿Cómo están? ¿Todavía confinados, no es cierto? Yo también. Así que vamos a continuar, si nos lo permiten, con estas charlas desde el confinamiento. Yo soy Ricardo Domínguez. Este es nuestro canal y su canal de Estilocracia donde vamos a entender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y esas charlas como me parece que es una forma de tener un contacto más verdadero, más cercano, menos virtual con ustedes Podemos continuarlas después de la pandemia y para mí será un gusto siempre estar conversando con ustedes toda clase de temas Y volveremos a hacer luego a los temas, valga la redundancia, a los temas temáticos del canal que son cuestiones de estilo Buenas maneras, buena educación, etcétera, etcétera. Todo eso lo haremos. Pero hoy me gustaría platicarles acerca de Michael Crichton. Michael Crichton estudió medicina. Fue un hombre extraordinario, un hombre con suerte, un hombre que vivió una vida muy plena, muy rica. Estudió medicina, pero no ejerció la medicina. Se dedicó a la investigación científica y a escribir novelas, que era su otra pasión, tanto la investigación como la literatura fueron siempre su pasión, y escribió varios libros, uno de ellos, que seguramente es el que todo el mundo conoce, es el de Parque Jurásico, o Jurassic Park, él es el autor de esa novela, basada en sus propias conclusiones científicas de las investigaciones que hacía y gracias, gracias a, la, a las lecturas que he hecho de la vida de él y de lo que escribió como novelas y como ensayos, conocí a un espécimen que se llama el loro gris, un loro gris que solamente hay en África, y cuyas características son extraordinarias. Es un loro capaz de aprender y memorizar más de 2,500 palabras, pero además usarlas en su contexto adecuado, es decir, es un loro al que si usted le decía, qué tal, buenos días, él contestaba, buenos días, ¿cómo está usted? Y usted decía, yo bien, gracias, ¿y tú? Él decía, yo estoy bien también, gracias, créalo o no. Esa es la característica del loro gris del África, un espécimen verdaderamente extraordinario. Me, me pareció digno de ser mencionado porque es muy probable que no todos lo conozcamos porque no es un asunto... De interés general, ¿no? no se difunden estas cosas. Yo las difundo con ustedes porque ustedes son mis amigos y son mis estilocratas y creo que todos debemos conocer un poco más acerca de los temas. Pero bueno, el, yo quería hablar de Michael Crichton no precisamente por lo del loro gris, sino porque él tuvo una serie de experiencias paranormales. Yo nunca he tenido una experiencia paranormal, no digo que no existan, no me niego a creer en ellas, pero... Como no soy ni creyente ni crédulo, sino que soy escéptico, pues digo, como puede que sí, puede que no, pero viniendo de Michael Crichton, pues le doy un mucho más amplio grado de credibilidad a lo que él dice. Él fue además un practicante de yoga, de meditación, fue espeleólogo, escaló, no el, no el, el Himalaya, pero sí los, los volcanes más altos del África. Y ahí fue donde hizo una serie de estudios interesantes. Bueno, mucho, muchas de sus obras literarias se hicieron película Bueno, por, por ejemplo, Jurassic Park. Hasta ahí incluso se convirtió en una saga, una tras otra. Bueno, la 1, la 2, la 3. Y estando en Londres filmando una película que se llamaba El Tren de Glasgow, Asalto al, al Tren de Glasgow, que es una obra literaria de él, todos los días iba del hotel donde se hospedaba a los estudios, tenía un chofer asignado, su chofer pasaba por él, lo llevaba a los estudios y luego regresaba al hotel, y todos los días pasaban frente a un edificio extraño que a él le llamó la atención, y le preguntó a su chofer que ese edificio qué era, porque lo veía muy raro, no era como todos los edificios, y le dijo que ese era el edificio, donde trabajaban todos los adivinos Adivinos, magos y lectores de cartas Y lectores del futuro y demás Y ese es un tema que, como a Michael Crichton le apasionaba Decidió conocer el edificio Como tenía mucho tiempo disponible Porque filmar una película no, no es una cuestión de un par de días Ustedes saben que son varios meses de grabación Pues le dio tiempo de, de visitar todos y cada uno de los recintos donde, se, donde trabajaba o operaba algún mago o algún lector de cosas y dice que había una serie de charlatanes no la mayoría, pero que muchos creían muy bien en lo que estaban haciendo, tenían fe en lo que hacían y otros eran francos charlatanes, pero que realmente ninguno le, le, le, quedaba, le daba satisfacción no lo no dejaban contento con lo que le decían y que ya en las últimas veces que fue le pidió audiencia con una señora ya mayor y le dijo que que, este, pues que quería que le leyera el pasado, el presente y el futuro y dice, pues sí, ¿cómo no? Siente, le dice, sientes aquí junto a mí en la cama le, dice, se, le preguntó que si él sabía de meditación si, si, si, si de meditación entonces le dijo ella por favor pónganlas palmas de su mano sobre la cama y entre en un estado de meditación. Ponga su mente en blanco, completamente en blanco. Y ella empezó a narrarle todo su pasado exacto, desde el día que nació, las excursiones que hizo con su padre, a qué escuela entonces si y cuando entró a la escuela, cómo le fue en la escuela, ¿Cómo es que entró a los laboratorios? Y le dice, ¿Quiere que le diga su futuro? Y entonces él, él sale un poco de, de, de un trance, ¿no? Se pone en su nivel normal de conciencia y le dice, no, mejor no me diga el futuro porque ya me dijo mi pasado y lo, y lo supo exacto. Pero le dice, yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted trabaja con serpientes? dice Michael, pues no, no trabajo con serpientes es que veo en su vida una serie de tiras que se enrollan así como serpientes y se van enrollando y enrollando no, soy un cineasta y trabajo en grabación de películas entonces pues bueno, sí efectivamente las películas son una cinta grande y se va enrollando en una bobina así y así y así y entonces ya entrando en más en confianza le dice Michael, pero ¿cómo es que usted supo todo eso de mí? ¿Es que acaso poner las manos en la cama es la clave? Porque yo ya visité a prácticamente todos los demás y ninguno me había podido decir mi pasado tal como usted me lo dijo. Y le dice ella, no, el poner las manos en, en la cama o que tome usted unas cartas del tarot o que tire usted los dados o que tire usted las runas o piedritas o huesos, da lo mismo, esa es la, la forma que usan casi todos para, para que usted tenga más fe, les dé credibilidad y no se oponga mentalmente a que, le, a que le lean su pasado, su presente y su futuro. Yo lo que hice fue leer su mente. ¿Cómo? No sé, le dice ella, no sé, yo tengo ese don, Usted se pone en un nivel más bajo de pensamiento con su pantalla mental totalmente en blanco y a mí usted me da la oportunidad de leer lo que hay en, su, en sus recuerdos, en su memoria, en su inconsciente, en su subconsciente, en su conciencia y me permite esbozar un plan para su futuro que es generalmente exacto en base a lo que ha ocurrido porque ahí está escrito todo se es escrito cuándo va usted a terminar de vivir. Y eso es algo que usted no quiere saber en este momento. Dice, no, efectivamente no quiero saberlo en este momento. Ya me tocará y cuando me toque, pues ni modo. O sea, tiene usted razón. Terminó la conversación. Y esto es lo que, lo que quería decirles. Que muchas veces uno mismo, como yo, que soy un escéptico, digo, esto no existe, eso no puede ser. Pero ya cuando lo dice alguien que tiene un antecedente, un background completamente científico y que fue un hombre muy exitoso en el sentido de, de sus estudios, sus investigaciones científicas y llevadas a novela y llevadas a película, pues habrá que darle un poco de credibilidad. Pues eso es lo que quería yo platicarles. Miren, este es uno de los libros de Michael Crichton. Ese es Michael Crichton. Y en uno de estos libros, y otros más que tengo de él, debo haber leído todo lo que les acabo de platicar. que Espero que no les aburran mis pláticas y no me dejen platicando solo. Si les interesa el tema, podemos volver a este tema o a los que ustedes gusten, porque sí tengo la intención, si ustedes me permiten entrar a sus hogares, de seguir platicando todas las semanas con ustedes, independientemente de, de los vídeos y audios que subamos en el canal. ¿Les parece bien? Me da mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren bien. Cuídense. No tengan... No, no se descuiden. No crean que, que la, el COVID-19 ya se acabó. No se ha acabado. Siempre cuídense. Coman bien. Coman sano. No fumen. No, no se excedan en alcohol. Tomen vino tinto en todo caso. Pero no, no consuman alcoholes porque se van a, van a disminuir sus defensas personales. De manera que... Es mejor que se cuiden porque si está usted sano, si hace ejercicio, si come bien, de manera nutritiva, seguramente, aunque se infecte, no se afectará. Y si no se afecta, pues no le va a pasar nada. Pero si usted es de la percepción vulnerable, porque padece hipertensión o diabetes, cuídese 10 veces más. Que les vaya muy bien, que tengan una feliz semana, y ya nos veremos en la próxima.